Tenemos un vehículo que se mueve a lo largo de una trayectoria, un objeto que se mueve en física lo llamamos móvil, queremos calcular el desplazamiento de este móvil entre dos puntos por los que pasa, bien pues el desplazamiento es un vector que une el punto inicial con el punto final, podemos calcular el desplazamiento entre el punto 0 y el punto 1 que sería este vector o entre el punto 0 y el punto 2 que sería este vector o entre dos puntos muy próximos por los que ha pasado el vehículo, que serían entre el 0 y el 3, que sería este vector. Bien, en este ejemplo, cuanto más lejos está el punto al que queremos llegar, más tiempo se tarda en llegar a él, y cuanto más cerca, menos se tarda. Bien, pues si elegimos un intervalo de tiempo muy, muy, muy, muy, muy pequeño, pues los puntos inicial y final estarán muy pegados. Lo puedo ver si me acerco. En este gráfico al último vector que he calculado, aquí tengo estos dos puntos que están muy próximos. Bien, pues ocurre que el desplazamiento coincide con la trayectoria más o menos. En física lo podemos aproximar y decimos que cuando dos puntos están muy juntos, pues realmente la trayectoria y el desplazamiento coinciden.